Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acercarse aquí en este hermoso lugar. Hoy no en un café, sino en una hamburguesería. Maxi Burger de Ciudad Victoria, un lugar fantástico. Aquí tenemos un panorama bellísimo de nuestra Ciudad Victoria. No sé si se ve allá los dos grandes edificios que existen aquí, baluarte y <ríe> gran ejemplo de ciudad próspera que quiere avanzar. No, realmente es una bonita capital Ciudad Victoria. Lástima, eh, bueno, mucha de esta violencia que ha, nos ha azotado en este último tiempo pero sin embargo la gente sigue siendo optimista, seguimos eh, queriendo que, que, que regrese esa paz, esa ciudad amable, esa ciudad limpia, y no solo en Ciudad Victoria, en, Meji en el norte de México, sino en, en todo el México y el mundo, porque realmente los seres humanos no nos merecemos vivir en las condiciones que estamos viviendo. En esencia todos los seres humanos tenemos un alma bien intencionada, un alma de luz, un alma que aspira y busca siempre querer crecer, mejorar, generar cosas positivas. Claro que esta, este adoctrinamiento del sistema y estas políticas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad siempre han intentado empujarnos y, y alimentar todo lo negativo. ¿no? Y bueno, llegamos a un punto en donde Ahora sí tenemos que cambiar, debemos de cambiar. Y para que esa posibilidad de cambio exista, para que todos nosotros podamos regresar a esa fuente natural de bondad, de luz, de generosidad, de bienestar, de armonía, tenemos que mirar hacia esas sabidurías, hacia esas enseñanzas, hacia esas filosofías antiguas, originarias, de, de nuestras civilizaciones, porque realmente han venido a este mundo grandes maestros, han dejado maravillosos y fantásticos legados y realmente no le hemos dado seguimiento, no le hemos dado eh, importancia a todo eso y ese ha sido nuestro grave error. Y es por eso que estamos como estamos. Pero desde aquí, desde este humilde lugar, de esta golpeada pero bellísima ciudad inspiramos a todos a las personas a las almas de bien a todos aquellos que quieren hacer de su mundo y del mundo que los rodea algo mejor que regresemos y volteemos entonces nuestra mirada a esta enseñanza y cuál es esta enseñanza hoy es la segunda parte de esta plática de la mística del Tao la segunda parte de esta enseñanza tan maravillosa, tan fantástica, que, gracias a Lao Tse, este eh, hombre viejo, ¿no? maestro viejo, o mejor dicho, maestro viejo que es como niño, porque eso es lo que significa Lao Tse, esencialmente, que se dice que pasó 81 años dentro de la panza de mamá, y cuando nació Lao Tse ya tenía bigotitos y pelitos blancos ¿no? y una gran sabiduría. Claro, no significa que haya pasado 81 años, pero de lo que se dice es que al nacer ya era un alma privilegiada, ya era un alma sabia, con enorme sabiduría, que tuvo como misión dejar eh, la enseñanza del Tao. Y antes de desaparecer de los registros porque no se puede decir que murió simplemente viajó hacia el Tíbet y antes de abandonar China rumbo al Tíbet ahí había un agente aduanal y él le dejó este, este escrito este legado, el Tao Te King se lo dejó y bueno, ya no se supo más del Ao sin embargo este maravilloso escrito del cual ahora vamos a hablar y vamos a hacer referencias a diferentes frases aún hasta el día de hoy ha sido poco comprendido, poco entendido y es necesario y es fundamental que pongamos nuestra atención a todo esto y, empezamos, y empecemos a asimilar, a discernir, a trabajar y a transformarnos con estas enseñanzas. Y Lao Tse eh, era un maestro excepcional que, como ustedes ya saben, se desenvolvía y se movía en el mundo de acuerdo a la filosofía del Wu Wei de la no acción, entendiendo y comprendiendo que la sabiduría a su alrededor le marcaban el camino, el destino, el propósito, hacia dónde debía de dirigirse. Y si ustedes ven imágenes del Tse sí, aparte de ser un viejito, es posible que lo vean montando un burro, ¿sí? Y ese burro no tenía dirección de parte de Lao Tse. Lao Tse dejaba que el burro fuera donde quisiera, porque él sabía que donde el burro fuera era Bu era la energía del Tao que quería que estuviese o que pasara por esos sitios y por esos lugares. Y Lao Tse, hay muchas historias que se, se cuentan de él, entre ellas está tan maravillosa como cuando andaba con su discípulo eh, caminando por los senderos, por el camino, dejándose llevar por buway o por el burro. De repente cruzan una calavera y el maestro, con su bastón, señala la calavera y le dice a su discípulo «Ella y yo sabemos que tú nunca naciste y que tú nunca moriste» refiriéndose al discípulo. ¿Será ella la desafortunada? ¿Seremos nosotros los bendecidos? Claro, uno escucha esta historia y pareciera que no tuviera mucho sentido, porque para entender y para comprender el Tao Tequino, para comprender y entender las enseñanzas del Lao Tse, hay que poner muchísima atención, exige de nosotros la máxima de las inspiraciones, la máxima de las aperturas mentales y hacer un finísima, una finísima eh, lectura de todo esto. Claro, cuando se refería a la muerte, cuando se refería a la calavera, perdón, se refería a la muerte. Y Lao se decía, ella y yo sabemos que tú nunca naciste y que tú nunca moriste. ¿Por qué? Dijo ella y yo. La calavera representa la muerte. Y yo, refiriéndose a Lao Tse, representa también a la muerte del ego. ¿Sí? Un maestro, ustedes saben muy bien, es maestro y alcanza la unidad con el todo porque hay ausencia del yo. Entonces él estaba muerto y a la vez estaba vivo. Sin embargo, ni la muerte ni la vida existe, por eso le decía a su discípulo. Tanto la muerte como yo, que estoy muerto también, en el ego, sabemos que tú nunca naciste y que tú nunca moriste, porque tu esencia es eterna, así como lo es lo de la muerte y como es la de la, la de la la mía misma, ¿sí? aquella que es mía. Entonces, ¿quién es la afortunada? ¿Aquella que se murió o nosotros que estamos vivos? Otro cuestionamiento, otro planteamiento, un koan. ¿Es afortunada la muerte? ¿Es afortunado los vivos? ¿Es desafortunada la muerte? ¿Es desafortunado los vivos? Es que eso no importa. La fortuna y la desfortuna no lo va a marcar la muerte o lo va a marcar la vida lo va a marcar de acuerdo según cómo nosotros vivamos o, por supuesto, vayamos al otro mundo. Hay muertos que aún hoy en día viven en completa desolación y en completa pena. Eso de que y descanse en paz no siempre se cumple. Hay vivos que, por supuesto, tampoco, no hayan descanso. Entonces, ¿quién es el afortunado, quién es el desafortunado?, ¿Qué diferencia hay entre la vida? ¿Qué diferencia existe entre la muerte? Siempre Lao Tse no está planteando estas cosas. Para, para Lao Tse, otra de las grandes enseñanzas era esto de si ser útil o ser inútil al sistema es algo valioso, es algo importante. Ustedes recuerden que para Confucio, como lo dijimos en la charla pasada, era importantísimo servir al sistema, porque de eso se basa el confusionismo. El confucionismo va orientado siempre a que el individuo la persona se acople al sistema, cumpla con todas las expectativas y entonces sí, realmente va a ser una persona útil y es digna de servir al sistema y de formar parte de él. Aquellos que no pertenecían o que no eran buenos al sistema, para Confucio tenían que ser definitivamente relegados, abandonados, aislados. Muy lamentable esta filosofía confusionista que hasta aún hoy en día eh, sigue existiendo en China, ¿no? es la que domina en este régimen eh, casi capitalista y comunista al mismo tiempo de China. Es el confusionismo el que sostiene al Politburó de, de, de China y, bueno, por supuesto, no hay nada democrático ahí. Pero volviendo a Lao Tse, iba con este mismo discípulo y ve este discípulo que hay leñadores cortando en un bosque árboles altos, grandes, rígidos, fornidos, duros, dejando de lado y no cortando aquellos árboles que estaban torcidos, que eran delgados, que eran frágiles, que eran de la madera no apreciada, y le dice el discípulo al maestro, maestro, ¿por qué los leñadores cortan estos árboles que son rectos, que son altos, que son de madera dura, y deja de lado estos árboles que tienen la madera torcida, que son frágiles? ¿Por qué hacen eso? Lo hacen justamente porque... Los árboles que sirven a las expectativas de las personas, aquellas que son, aquellos árboles que son necesarios, son cortados y son matados. Pero aquellos árboles que no sirven a las expectativas y al sistema y a la sociedad, esos continuarán viviendo. ¡Ah! Y el discípulo se quedó. ¿Es bueno ser útil? ¿Es bueno servir al sistema y cumplir la expectativa de la sociedad y del mundo? Eso es posible que nos pueda llegar a matar a todos nosotros. En cambio, aquellos árboles que nacen como les place y quieren dar vueltitas y quieren orientarse en dirección hacia donde lo deseen, son mucho más libres y esos vivirán según Lao Tse. Claro que para el confucionismo el verdadero taoísmo, que no es el taoísmo religioso que, que existe, que ese sí ya lo, lo, lo han adoctrinado, ya lo han amoldado, ya por supuesto eh, está totalmente dirigido a servir al sistema, pero el verdadero taoísmo, los seguidores del Tao, vamos a llamarlos así, son verdaderos anarquistas para el sistema. Anarquistas no con la idea que tenemos aquí en Occidente, ¿no? sino con la idea de Oriente, con aquellos que sirven a una naturaleza que va más allá de las expectativas, de las necesidades, sino que se dirige a la propia sabiduría. Cuando nosotros entonces nos dejamos llevar por Wei, nos dejamos llevar por esta no acción, porque así se traduce Wei y que nosotros lo hemos definido, como lo dije en la plática y en la parte 1, como eh, la obediencia espontánea a través de los impulsos naturales, fíjense ustedes, la no acción podemos nosotros explicarla mejor de esta manera, obediencia espontánea a través de los impulsos naturales. No es una no acción de quedarse quieto, de no hacer nada y estar todo el día sentado, esa es una no acción de dejarse llevar por las circunstancias que se van presentando, confiando en que tanto lo externo como interno están conectados y tiene una sabiduría que nos va a llevar a todos nosotros hacia una perfección. Ese es el verdadero buwei En la India se le llama akarma. Si ¿Sí han oído hablar todos del karma, ¿no? El karma se traduce por acción y el karma se traduce por la no acción. Y es muy sabio y es muy eh, profundo llegar al karma, porque aquel que ha llegado al akarma se ha purificado, se ha liberado, ha trascendido las limitaciones de este mundo. Entonces, vamos a entrar al Tao Te Khi y vamos a referirnos a estas frases maravillosas y fantásticas que Lao Tse nos dejó antes de partir al Tíbet y, y de seguro estar en, un, en alguna de esas bellas ciudades que existen por ahí de forma etérica. Y nos dice y nos dejó esto. Voy a comenzar con la última frase que leí la semana pasada. El sabio obra sin actuar, enseña sin hablar.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 todo lo que se nos ha enseñado, que para sacar adelante proyectos, empresas, eh, sueños, debemos de esforzarnos al máximo, debemos de siempre de, de, de andar cuidando, de andar protegiendo y de andar impulsando muchas cosas. Y al fin y al cabo siempre terminan, terminamos frustrándonos por muchos factores, más allá de que se concrete y se realice todo. Luego ¿no? vemos hacia atrás en retrospectiva y tal vez nos demos cuenta de que no era necesario tanto de lo que hicimos, o por lo menos no tanto de aquella preocupación, angustia, ansiedad e incertidumbre. El sabio entonces actúa sin actuar. El sabio entonces no se aferra ni se apega. El sabio simplemente hace lo que corresponde en el momento que es perfecto. Continuamos con esta frase del Tao Te Ching, el camino que nos conduce hacia la meta o hacia la perfección. Eso significa Tao Te Ching. El mundo es un jarro sagrado que no se puede manipular ni retocar. Quien trata de hacerlo, lo deforma. Quien lo aferra, lo pierde. Por eso el sabio no intenta modelarlo. Luego no lo deforma, no lo aferra luego no lo pierde fíjense qué increíble el mundo es un jarro y hace referencia no al jarro externo sino al vacío que lo contiene que es lo más importante del jarro en ese vacío que es este mundo nosotros no tenemos que andar poniendo nuestra intención poniendo nuestra voluntad dirigiendo nuestro psiquismo hacia pretensiones ególatras, el sabio simplemente se deja llevar sabiendo que las condiciones tienen un porqué y claro que va, tienen un principio y también tienen un fin que va a dar lugar a otro principio para continuar con otro fin todo es cíclico, todo es natural y todo es un proceso del cual si bien es repetitivo también es único, en el mismo momento y en el mismo instante, todo se repite y todo es nuevo al mismo tiempo. Si ustedes habrán visto, el Tao Te Ching y las enseñanzas del Tao son siempre una tremenda contradicción, una increíble y permanente paradoja, y es justamente así porque es sabio, es sabia esta enseñanza, es trascendental. Nos obliga y nos exige a todos un esfuerzo para trascender la dualidad. Y continúa así, producir y nutrir, crear sin poseer, obrar sin retener, multiplicar sin someter. Esa es la misteriosa vida. Generamos cosas, pero no andamos detrás de ellas. Creamos situaciones y condiciones, mas no tenemos expectativas de cómo debe de salir o cómo tiene que resultar. Nadie en el mundo rivaliza con quien no compite. ¡Qué frase para este mundo de hoy! Este mundo en donde la competencia es la base de este sistema económico, político, cultural, laboral, inclusive hasta el de pareja, ¿sí? Entonces continuamos con estas frases, quien quiere ser brillante no alcanza la iluminación, fíjense ustedes, aquel ser que quiere destacarse, aquel ser que quiere ser notado, que hace mucho ruido y que dice aquí estoy, mírenme, síganme, yo soy lo máximo, ese sin ningún lugar a duda. Momento a momento se va alejando de la verdadera sabiduría, de la verdadera iluminación. Mientras más grande, mientras más elevada sea esa alma, más desapercibida pasa. Tengan en cuenta esto todos ustedes. No se dejen llevar por el oropel, o las ropas, o los atuendos, o los títulos, o el glamour de la persona o el yoísmo que pueda estar generando esa persona, de que es esto, de que es aquello. Si eso es remarcado, si eso es acentuado, según las grandes enseñanzas y según el Tao, esa persona está muy lejos de ser realmente un iluminado. El mundo pertenece al espíritu, por lo tanto no debe de ser manipulado, quien lo manipula lo corrompe, quien pretende conservarlo lo pierde. Negar esto, y lo permanentemente los seres humanos vivimos negando la perfección de la naturaleza, la perfección que nos rodea, es estar, por supuesto, alejándose de la voluntad divina, del Tao, de esa unidad a la cual todos nos corresponde vivir y de la cual surgimos y nos alejamos por nuestra ignorancia y nuestra torpeza, pero ahora que empezamos a despertar nos corresponde regresar, volver al origen entonces es comenzar a aceptar que todo a nuestro alrededor, más allá de que no se vivan condiciones que hubiéramos querido, que hubiéramos aspirado o que sentimos merecer, Aún así es perfecto, porque todo es un proceso y todo es un ciclo. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Por ejemplo, transformarnos a nosotros mismos en primera instancia y en primer lugar. Generar a nuestro alrededor el mayor de los bienestares, el mayor escenario posible de pacificación. Pero hasta ahí corresponde y hasta ahí llega nuestra competencia y nuestra responsabilidad seguimos con estas frases el ser y el no ser unidos emergen de lo mismo aún llevando nombres diferentes el ser y el no ser emergen de lo mismo aquellas cosas creadas y aquellas cosas increadas tienen un mismo origen y ese origen es el Tao y ese mismo origen es el vacío, y ese mismo origen es el espíritu. Y ahí surge todo lo creado y lo increado. Todo eso es fundamental darse cuenta, porque entonces todo lo que existe y lo que no existe tiene la misma esencia. Nuevamente, estas enseñanzas nos arrinconan siempre a estos koan, a esta situación en donde ponen nuestra mente en una catarsis. Entonces, bueno, pero eso no es. Pero bueno, ¿es bueno o es malo? Pero entonces, ¿voy hacia la derecha o hacia la izquierda? No, es que no es ninguna de esas dualidad, ninguna de esas dos cosas. Hay un tercer camino y ese tercer camino es el del medio. Y ese tercer camino es el de la observación. El tercer camino es el de la conciencia, el del espíritu. Entre el cielo y la tierra parece haber un fuelle. Está vacío, pero no se agota. Cuanto más trabaja, más produce. Fíjense ustedes qué maravilloso. Sí saben lo que es un fuelle, ¿no? El fuelle es el que genera aire, así como hacemos la práctica nosotros, inhalación y exhalación vertiginosa, la práctica del fuelle. Bueno, el mundo está, el universo, perdón, está permanentemente generando una exhalación y una inhalación, una expansión y una contracción. Y en esa expansión y en esa contracción es el vacío lo que está creando. Así como el aire genera el viento, y ustedes dicen, bueno, sí, aquí hay una fuerza que está moviendo mi, mis cabellos. Bueno, no los míos, porque. Hay un imposible ahí, pero si los cabellos de muchos o las hojas están siendo movidas por el aire, y el aire es inconsistente, no lo puedo agarrar, pero es una fuerza que está creando condiciones. Qué fantástico lo explique aquí el Tao Te Ching. Mucho hablar no lo describe, mejor búscalo dentro de ti. Bueno, aquí es palo para mí, Boing. Claro que sí, eso es mucho mejor. Podemos estar hablando horas y horas, podemos estar haciendo referencia a todas estas enseñanzas, pero si no nos lanzamos a experimentarlo, a vivirlo, a descubrirlo dentro nuestro, realmente nunca vamos a dar con la esencia de todo esto. Por eso la primera frase, la primera enseñanza del Tao Te Ching dice así, el Tao que puedes... Nombrarse no es el Tao eterno, el nombre que puede nombrarse no es el nombre inmutable. Por eso Tao, si bien se hace referencia a camino, realmente es una palabra muy limitada para dar testimonio a lo que realmente estamos haciendo referencia. Tal vez aquí en Occidente al Tao podemos hacernos referencia a Dios, ¿sí? y Dios realmente no tiene un nombre, y Dios realmente no tiene una imagen, aunque nosotros pongamos la imagen de Cristo, la imagen de un señor barbón arriba de una nube, o que hagamos como en Oriente, que los ponen como elefantes, o los pones como, no sé, como en el budismo Zen, ¿no? Tenemos esos dioses que tienen seis ojos, dos bocas, cuatro orejas. Realmente ponerle una forma a la divinidad es, totalmente limitante y es un absurdo, ¿Mm? y así el mismo Tao no puede ser nombrado. Sin embargo, vamos a hacer nuestro esfuerzo porque necesita ser recordado todo esto y necesita ser repasado para ser tomado en cuenta y, por supuesto, perseverar e insistir en esa transformación que a todos nos corresponde lograr. Entonces, seguimos con esta frase. Mejor es detenerse a tiempo a que el recipiente rebose. Hay que estar, por supuesto, nada obsesionado con aquellas cosas que tenemos como deseo, como sueño, como propósito y como anhelo. Hay que moverse de forma consciente y saber hasta dónde tenemos que alimentar esa situación. Porque si llega a rebosar, es muy posible que todo lo que hayamos hecho, sea completamente un desperdicio. Saber cuándo parar es saber preservarnos del peligro. Saber cuando no parar es, por supuesto, ir en dirección hacia nuestra propia destrucción y aniquilación. El silencio vale mucho más que mil acciones y que mil palabras. Por eso se dice que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Poner, a poner mucha atención, por favor, a esas palabras, a esas acciones y también a esos pensamientos. Y si llegamos a un bucle en donde de forma permanente y constante vivimos repitiendo ese patrón, ya es tiempo de decir stop, hasta aquí, alto, me detengo. Si afilas tu espada a menudo, se desgastará pronto, dice el Tao Te Ching. Tanto nos preparamos para aquello que puede llegar a venir, que tal vez cuando el momento se presente que tengamos que actuar, ya estamos sin energía, ya estamos desvitalizados, ya ni sabemos por qué queríamos eso. Es mejor actuar cuando corresponde y no generar tantas expectativas, y no tenerle miedo a la incertidumbre y vivir preocupado y a estar siempre a la defensiva. ¿Y vamos entendiendo toda esta frase cuando las vamos analizando? Ok, cuando las vamos analizando, me pasaron el micrófono porque parece que no se escucha hacia atrás, pero ahí seguimos. Modelamos y horneamos la arcilla, pero es su interior vacío lo que hace útil como recipiente, ¿no? Ya leímos recién una frase muy similar, la modelamos y la hacemos a, a la jarra, sin embargo siempre el, el interior, el vacío, lo más importante. Otras frases es que hacen referencia a esto tan maravilloso. Hacer puertas, y ven, hacer puertas y ventanas, hacemos, perdón, puertas y ventanas, pero solo abiertas nos permiten pasar y ver a través de ellas. Una puerta y una ventana que no se puede abrir, no es una puerta que sirva para esa utilidad tan maravillosa. Porque puede estar el hueco y puede no haber una puerta y una ventana. Y lo más importante es entrar y salir por ese sitio. Y lo más importante es fluir sin bloqueo alguno. Entonces... ¿Qué es más importante, aquello que nos tomó esfuerzo, realizar ejecutar, trabajar laboriosamente o aquello que ya estaba hecho y que el hombre y el ser humano no puso la mano no puso su intención no digo que sea en vano realizarlo digo que lo más importante, lo sustancial es lo que el espíritu el Dao o la divinidad ya hizo por eso los seres humanos debemos nosotros siempre tomar en cuenta la fuerza y la sabiduría de la naturaleza y dirigir nuestra labor, dirigir nuestro propósito, dirigir nuestro trabajo a ir mejorándola, pero no a cambiarla, no a transformarla. Por eso toda esta ciencia ecológica que hoy en día está en auge y está prosperando y estamos tomando conciencia que es importante, que siempre busca tomar en cuenta la naturaleza, que siempre busca no alterar el orden de las cosas. Eso ya es mucho más cercano a este Tao y a esta sabiduría que hacemos referencia. <coughs> Perdón. El sabio cuida sus sentidos, prefiere lo interno a lo externo, vacía tu mente, mantén tu corazón sereno. Bueno, está muy claro, es muy maravilloso. Son frases que siempre hay que tener presente, son frases que siempre debemos nosotros mantener internamente eh, para poder llevarlo a la práctica. Déjeme tomar un poquitito de este mate de verano. Siempre traigo el mate de agua caliente, pero no, ya traje el mate de verano. Bueno, seguimos. Hay muchas frases, no quisiera dejar de leer ninguna, pero, híjole, son tantas y hay tantas cosas que hablar. A ver si alcanzo a decir alguna de Chuan Si, que es el segundo maestro que eh, le da fuerza a esta enseñanza del Tao. ¿no? Pero seguimos con el Tao Te Ching. El que carece de fe no podrá exigir fe a los demás. Muy importante eso. Antes de juzgar a otros... Revisémonos nosotros mismos. Antes de ver la paja en el ojo ajeno, ¿por qué no nos fijamos en la viga que tenemos enfrente? ¿Cómo reconozco el origen de todo por lo que está dentro de mí? Frase que nos habla de que todo a nuestro alrededor ha sido creado por aquello que está en nuestro interior, ni más ni menos. Así que cuando nos quejamos de lo que estamos viviendo, de lo que nos está sucediendo, bueno, nos estamos diciendo nosotros mismos, tengo y debo de cambiar estos aspectos. Entonces, ¿quieren saber cómo se encuentran ustedes a nivel álmico, a nivel interno, a nivel kármico o dármico? Observen la vida que llevan y se darán cuenta de todos los aciertos y también de todos los desaciertos. El Dice así, si quieres el todo, acepta la parte. Ah, siempre, ¿no? Queremos lo máximo, la felicidad, la dicha, la alegría. Sin embargo, hay muchos detalles en esa felicidad, en esa dicha, en esa alegría, en esa bendición que no nos gusta. Y entonces muchas veces desperdiciamos esa bendición, desperdiciamos esa enseñanza porque pusimos nuestra atención en esa partecita. Hay parejas, hay relaciones, hay amistades que se disuelven, que desaparecen, que terminan. Por un detalle, por una parte, hay un 90% que es fantástico, es maravilloso, hay una empatía, pero hay un 10% que no. Ah, no, entonces terminamos, ya no seguimos juntos. Pero por favor, debemos ir aceptando las partes, de las personas, de las situaciones, de las condiciones. Quiero la verdad, anhelo la verdad, aspiro la verdad. Esa iluminación me la merezco y quiero llegar. Es paso a paso, es escalón por escalón, es parte por parte. Pequeñas verdades me van llevando a la gran verdad. Pequeñas aceptaciones de la gente, pequeñas partes de aceptaciones de la gente que me rodea, me irán creando un mundo en donde no hay resistencia de parte mía y en donde podré, podré fluir de acuerdo a la sabiduría del Tao o del Bu ¿Mm? Quien se apoya sobre las puntas de los pies, dice el Tao Te King no podrá mantenerse firme. Bueno, excepto las bailarinas de ballet, pero <ríe> nosotros... Manteniéndonos con una partecita, aceptándonos solo una partecita de aquello que somos, pronto nos vamos a caer, nos vamos a cansar. Es un enorme esfuerzo rechazar muchísimos aspectos que existen en nosotros. Tanto buenos como malos, esos aspectos tienen que ser aceptados. Solo así pueden ser trascendidos. El que se apresura no va lejos. Eso le dijo el conejo a la tortuga. Perdón, la tortuga al conejo. Lo pesado es la raíz del oliviano. Lo pesado es la raíz del oliviano. ¿Qué significa esto? También en términos más profundos y lando finito, Que las cosas negativas, en las cosas más putrefactas, más adversas, más chocantes, ahí se encuentra la sabiduría ahí también se encuentran las grandes perlas. Ah, Muy bonito. El buen viajero no deja huella. El sabio, el que fluye sin resistencia, no deja su energía dispersa, no deja círculos o ciclos sin cerrar, no deja huella. Lo real de todas las cosas es un periodo para avanzar y uno para quedar atrás. Un periodo para respirar agitado y otro para respirar pausado. Un periodo de fuerza y uno de decadencia. Un periodo de subir y uno para bajar. ¿Por qué entonces nos vamos a angustiar cuando estamos de bajada si ya pronto viene la subida? ¿Por qué nos vamos a exceder de alegría cuando estamos en el éxito? Sí, pronto viene el fracaso, esta dualidad siempre se está dando en este mundo y le pertenecemos a esta dualidad, a esta matrix, a esta, este sistema que es ilusión, cuando nos creemos todo eso. Sin embargo, cuando fluimos sin creernos, solo actuamos y vivimos de forma consciente, sin involucrarnos, entonces estamos trascendiendo, entonces estamos aprendiendo. Entonces estamos incorporando el Tao en nosotros. Nunca debes pensar que puedes conquistar a otros por la fuerza. Jamás se logra una conquista, jamás se logra ganar, vencer cuando se utiliza la fuerza. Pregúntenle si no a Estados Unidos. Eso de andar invadiendo países, eso de andar provocando guerras y pleitos para resultar vencedor. Ese éxito, ese logro, eso jamás llega. Por eso eso de andar combatiendo a la violencia, es un absurdo, es una locura. Jamás vamos a terminar con la violencia, ejerciendo las cosas con violencia. Muy simple, ¿no? Tal vez cuando lo leemos por primera vez el Tao Tequín de decimos, pero ¿y qué dice este hombre? Tan sabio que era y se está contradiciendo siempre. Se está contradiciendo y nos está revelando grandes verdades. Por eso hay que tener una mente lo más limpia, lo más prístina, lo más pura posible, la de un niño. Un niño es más factible que entienda las enseñanzas del Tao que una persona erudita o académica. Regresemos a ser niños, regresemos a ser como viejos niños. Conocer al hombre es ser inteligente, el que se conoce a sí mismo es sabio, el que conquista al hombre es valiente, el que conquista a sí mismo es poderoso. Bueno, es por no desear ser grande, que su grandeza se realiza. Nuevamente, el deseo, el deseo de tantas cosas. Creemos que el deseo va a materializar aquello que estamos visualizando, aquello que estamos queriendo. Y es posible que sí se logre, pero ha sido de un esfuerzo, ha sido de un trabajo, ha sido de una lucha que luego cuando se materializa ya ni tenemos fuerza para disfrutarlo. Es como querer llegar a Monterrey de acá, Ciudad Victoria, o a McAllen para los que suelen viajar al otro lado Estados Unidos. Están los dos a tres horas. Y queremos llegar, queremos llegar, queremos llegar. Y se hace largo ese viaje, se hace tedioso ese viaje. Estamos tan ansiosos que apretamos el acelerador y es posible que nos accidentemos. Tal vez nunca lleguemos. Y si llegamos... Estamos cansados y tal vez vamos al hotel a dormir porque fue tan desgastante el viaje, con tanto miedo, con tanta incertidumbre, con tanta ansiedad. ¿Por qué no mejor disfrutar del camino? ¿Por qué no mejor estar agradeciendo de ese, de ese bello panorama como el que tenemos aquí hoy en día? Miren qué, qué bonito esta noche de Ciudad Victoria. Qué hermoso estar aquí presente junto a ustedes, estar aquí hablándoles a aquellos que están detrás de la pantalla, en nuestro canal de YouTube. Eso es lo bonito, eso es lo que hay que disfrutar, eso es lo que hay que agradecer. Ya lo que viene después, no hay que preocuparse por eso, de seguro va a ser algo maravilloso. No tenemos que tener miedo, porque si tenemos miedo entonces es posible que vayamos a crear situaciones que luego vamos a lamentar. Seguimos con estas frases. Nunca debes pensar que puedes conquistar a otros por la fuerza, ese ya lo lees. ¿sí? La humildad es la raíz de la cual nace la grandeza. Nuevamente, no es el hábito el que hace al monje, sino es la condición y la actitud interior. Aquellos que hablan de grandeza deben de transmitirlo con humildad. Y jamás hacer referencia a ellos mismos, porque entonces nos estaría mostrando que esa grandeza no existe. Mientras más grande es el Maestro, más se da cuenta que el yo es una ilusión y que todos estamos conectados, que todos formamos parte del todo, del Tao, del Espíritu, y que nadie está por encima de otros. Bueno, seguimos con esto. Voy acelerando un poquito porque... Quiero presentar también un maravilloso deporte que se basa en todas estas leyes de la energía universal del Wu Wei y del Tao. Sí, sí, así es, un deporte, un deporte que hemos de llamar DUNI, de deporte universal es la abreviación, y que todos sus movimientos son circulares, todos sus movimientos están en permanente fluidez, todos sus movimientos se realizan sin ningún golpe no hay deporte alguno en el cual no haya que golpear un balón no haya que golpear una pelotita o no haya que golpear lo que sea o un rostro de otra persona, ¿no? como el box, a eso que le llaman deporte todo es golpe, todo es choque, todo es competencia bueno, este deporte no es así y este es el balón de ese deporte, se llama cor de corazón. Ya voy a hablar un ratito, porque tiene que ver con todo esto. Seguimos. El gran camino es llano y recto, aún así la gente se desvía de él. Si sí es más fácil cumplir con la voluntad divina que no cumplirla. Pero claro, los seres humanos no hemos vuelto enormemente expertos en complicarlo todo. Entonces, a pesar de que ser grande, fácil, recto, sencillo el camino hacia la perfección, nos encanta dar vueltas y vueltas y desviarnos y tropezarnos y caernos y volvernos a levantar para caernos, dejemos de ser tan complejos, dejemos tantos laberintos de lado, fluyamos sin miedo alguno de forma natural, Conocer la armonía es conocer la constancia. La constancia surge sin esfuerzo. Es una permanente acción en equilibrio y en armonía con las necesidades fisiológicas, psíquicas, emocionales, inclusive naturales. Todo se debe de hacer y todo... En perfecto equilibrio. ¿O acaso han visto un ranchero, un ranchero de los de antes, no, no de los de ahora, porque los de ahora también se estresan, pero los de antes, la gente de campo, sí era bien, bien eh, distinguible esta gente por la paz que transmitían. ¿Sí han visto esto? La gente de campo, todo lo hacen a su tiempo, todo lo hacen a su momento. Saben que una plantita no se le puede apresurar, saben que de repente hay buenos tiempos y buenos climas y saben también que habrá malos climas, eso forma parte de este ciclo y habrá años buenos y habrá años malos, pero siempre hay que comer para todos nosotros y si no, siempre llega el vecino, siempre llega la familia, siempre llega aquel que viene a ayudar, que viene a colaborar, entonces ¿de qué nos vamos a preocupar? Qué maravilloso, ¿eh? La gente de campo, la gente de rancho, la gente que vivía en contacto con la naturaleza, ya veo que están empezando a disfrutar de las deliciosas hamburguesas. No mm, me está dando ganas, el güey me está diciendo, come hamburguesa. Seguimos con esto. El que sabe no habla, y el que habla no sabe. Bueno, es verdad eso. Generalmente, las más grandes enseñanzas resultan, resultan en condiciones en donde es preferible callar y no andar exponiéndola, porque primero no toda la gente acepta, acepta la verdad o está en condiciones de, de escuchar cosas sabias, trascendentales. Entonces el sabio, de forma recurrente, de forma permanente, siempre prefiere callar. Y si habla, habla de cosas efímeras, de cosas que no son tan importantes, no porque no quisiera transmitir, difundir o hablar de las cosas importantes, sino porque la gente no está preparada, sino porque la, fe, la gente se cansa y no quiere escuchar de estas cosas. Entonces, el sabio es aquel, la mayoría de veces, el que más callado está en las reuniones. Pongan atención, ¿eh? No se dejen llevar por los alardes de esa gente que gusta de ser el centro y que le encanta platicar, platicar, platicar y nunca escuchar. Lao Tse también se lo simboliza con grandes orejas, ¿no? Es una de las características de Lao Tse, no las mías porque son chiquitas, pero Lao C tenía una grande oreja. No sé si las tenía realmente, pero lo que se hace referencia es que es mucho más sabio escuchar que hablar. Poner atención a lo que sucede a nuestro alrededor. Al servir sin ser visible, aparece lo visible. No es fácil servir para los seres humanos que somos tan egoístas, pero a la hora de servir, si queremos ver los frutos de ese, servi de ese servicio, hagámoslo en silencio. No importa que la gente no se dé cuenta, que no lo reconozcan. Lo importante es generar ese acto de servicio. ¿El universo? ¡Claro! que no se le va a escapar, y al universo, claro, que se le va a dar de regresarnos eso de forma multiplicada. Lo grande se logra atendiéndolo cuando es pequeño. Los seres humanos es un ejemplo, no las personas somos un ejemplo de todo eso. si Cuando somos niños somos bien atendidos, somos bien cuidados, somos bien amados, lo más seguro es que cuando seamos grandes seamos excelentes personas. Y al igual que así todo a nuestro alrededor, las cosas se deben de comenzar desde lo chiquito. Hay gente que se lanza al mundo laboral y ya quiere ser un gran empresario, ya quiere ser exitoso, ya quiere ganar grandes sueldos, ¿no? Estos, ¿cómo se le llama Estos millennials que hoy en día... Así se le llama a esta generación, ¿no? Quieren salir al mundo y ya quieren ser reconocidos y exitosos. No es así. Ya los más viejos sabemos que las cosas resultan poco a poco, de forma periódica. Uno tiene que irse ganando eh, los logros. porque Se los debe de merecer. Aquel que no es merecedor del éxito, el éxito nunca le va a llegar, nunca le va a alcanzar. Y si viene así como viene, se fue, porque no es real, no es ilusión. Perdón, es ilusión. Disculpen mi furcio ¿no? Yo tengo muchos cuando hablo. <risa> muchos errores, bueno, hago lo mejor posible. Si aplicamos la ley del Tao, Wu eh, Wei quiere decir algo en los furcios. Pongan atención. <risa> no, mentira, mentira, estoy justificando mi... <risa> Mis errores. Bueno, cuando conocemos que el bien es el bien, entonces conocemos el mal que existe en el mundo. Cuando conocemos que el bien es el bien, entonces conocemos el mal que existe en el mundo. Aquí nos plantea la OSEO una dualidad nuevamente. Una, una dualidad en donde para todos nosotros el tener una visión objetiva y pura de lo que es el bien nos va a dar una excelente referencia también de lo que es el mal y ambos luego nos daremos cuenta que son necesarios, que son fundamentales que son importantes para un propósito y para una misión porque sin el mal el bien no existiría sin el bien el mal tampoco existiría pero ocurre que las personas tienen confundidas el bien y el mal, le llaman bueno aquello que tiene un 80% de bueno o 70% y un 30% de malo, y no saben que eso es malo, y lo catalogan como bueno, y viceversa, aquel que es malo aplica muchas cosas buenas y se castiga y se flagela porque dice que es malo por esas cosas buenas, está cruzado, transversado, confundido, equivocado muchos de los conceptos, de los errores de los procederes de las personas, de nosotros mismos entonces si vemos con claridad lo que es bueno, veremos con claridad lo que es malo y veremos con claridad que todo es una misma cosa, pero primero a separar la paja del trigo señoras y señores muy bien seguimos entonces ¿qué? ¿cuánto vamos Ricky? 53, me voy a apresurar, no hay muchas más, pero... A ver, es así que el hombre sabio se coloca en el último lugar y sin embargo es el primero. Porque no piensa en sí mismo, por eso sobrevive. Es a causa de su desinterés que su propio interés se realiza. ¿Pierdes el camino? Están cantando la canción esta tan famosa. ¿Cómo ves? de la piñata ¡Uy, Qué maravilloso el tema de la piñata <risa> un cumpleaños de un niño aquí, bueno, por algo está ahí no hay que perder el camino y la piñata está llena de grandes sorpresas y también de vacío ¿Eh? demos con la piñata de nuestra existencia y de nuestra vida demos en dirección a eso y descubriremos una fiesta que está preparada para todos nosotros podremos cumplir ese primer año en espíritu esa segunda vida que a todos nosotros nos espera bueno, digamos que me dejé llevar por el búhuey <ríe> sigamos a la, a la frase la gran fuerza activa se manifiesta pero solo siguiendo al Tao la naturaleza del Tao es a la vez invisible e intangible entonces lo manifiesto y lo inmanifiesto está actuando e interactuando de forma permanente y constante las cosas animadas e inanimadas dependen unas de otras y son importantes para la otra es una simbiosis permanente lo intangible y lo visible se necesitan mutuamente el fondo y la forma crean este universo y esta realidad y si bien el fondo es lo más importante, la forma es la expresión última del fondo. ¿Sí? Si quieres que algo se contraiga antes, debes permitir que se expanda. Si quieres que algo se debilita, debilite perdón, antes, debes hacerlo fuerte. Si quieres demoler un edificio antes, debes edificarlo. Para recibir hay que dar primero. A esto llamamos sabiduría sutil. Siempre andamos mendigando el amor. Siempre andamos pidiendo, necesitando, queriendo. ¿Y cuándo estamos dando? ¿Y cuándo estamos creando? ¿Y cuándo estamos generando? Si no estamos recibiendo es porque no hemos dado nada, señoras y señores. Así de simple. el buen caminante no deja huella como dijimos un buen orador nunca duda ni se equivoca un buen calculador no necesita instrumentos de cálculo un buen guardián no necesita rejas ni cerrojo y sin embargo es imposible abrir lo que él cerró el que sabe atar no usa cuerdas ni nudos y sin embargo nadie puede desatar lo que ha unido aunque el hombre obrace mal ¿por qué rechazarlo? Por eso el sabio elige ayudar a los hombres y no rechaza a ninguno. Prefiere salvar las cosas, no rechazar ninguna. A esto llamamos doble entendimiento. Luego el hombre bueno es maestro del hombre no bueno. Y el hombre no bueno es su buen material. Porque el buen maestro no tiene interés y no tiene apego a su material. Permanece oscuro a pesar de ser resplandeciente. Este es el secreto esencial del Tao. Bueno, aquí unimos varias frases que ya habíamos leído para ir dándole forma, para ir impregnándonos de toda esta magnífica sabiduría. El sabio ve todo a su alrededor como algo indispensable, fundamental, importante que es creado de esa esencia interior que es él y que es el todo hay que vivir de esta manera, hay que tener presente estos conceptos, y entonces nuestra vida será mágica, será excepcional, será maravillosa. Aquí terminamos con el Tao. Ah, no, no, no, última frase, y esta sí es importante, última, dice así, el que conoce el principio masculino, pero se atiene al principio femenino, es como un profundo cauce del mundo donde confluye todo bajo el cielo. Esta es increíble, esta frase. Fíjense, conocemos el principio masculino, vivimos el principio, principio masculino. Todo, en todos nosotros existe el yang, existe la fuerza, la determinación, la valentía pero sin embargo cuando nos desenvolvemos, cuando nos relacionamos, cuando nos vinculamos tiene que prevalecer la energía yin ¿Han visto las monedas chinas? Las monedas chinas, bueno son redondas como todas las monedas pero el centro es cuadrado en vez de tenerlo circular ¿no? o en vez de no tener nada tienes un cuadradito, un agujerito que es un cuadrado ¿Qué significa eso, justamente esto? Internamente somos fuertes, tenemos las cosas claras, somos decididos, determinados, conscientes, fijos, siempre en dirección hacia el centro. Energía Yang. Ahora, a la hora de tratar a la gente de crear nuestra realidad, nuestro mundo hacia afuera, circular. Energía Yin. ¡Qué maravilloso, ¿no? que las personas nos traten de una manera sutil, amable, sensible, amorosa, afectuosa. Nos gusta recibir todo eso y tenemos que dar todo eso para recibirlo. Pero internamente, claro, no podemos ser débiles, no podemos ser completamente eh, siempre afectados por las circunstancias y las cosas que suceden. ¡No! ¡Oh! Bien templados, bien firmes, bien atentos. Bueno, con esa frase termino las frases del Tao Te Ching. me quedan la de Chuan Si, y tengo muchas de Chuan Si, ¿cuántos minutos tenemos? 50, una hora, bueno, no aquí vamos a terminar, vamos a dejar la de Chuan Si para otra plática, porque sí quería hacer referencia entonces a este deporte que llamamos Duni, y que el domingo, el domingo aquí en nuestra ciudad Victoria, en el... Eh, en el complejo deportivo del siglo XXI, en el planetario conocido aquí. Ahí vas a poner una imagen para que lo vean, ¿no? La gente que no vive en Ciudad Vitoria, un lugar hermoso que tenemos muy cerca de aquí. Hay un gimnasio. Y el domingo de 10 a 12 vamos a hacer la presentación del DUNI. Y vamos a hacer también la presentación de la Federación Mundial de DUNI, porque sí, lo hemos llevado ahí a notario y está en trámites esta Federación Mundial de DUNI. Y... Se va a hacer aquí en Nuestro México, en Ciudad Victoria, y vamos a dar a conocer este deporte en donde hay cinco leyes fundamentales e importantes que vamos a conocer el domingo y también que vamos a conocer en la próxima charla, en la próxima charla que grabaremos, en donde va a ser referido a este deporte, pero que ya quería eh, dar este adelanto. Así que la gente que ha venido aquí, los invito el domingo a la, de 10 a 12 al planetario y los invito a todos ustedes que están detrás de la pantalla a que vean luego esta plática y esta charla que vamos a dar sobre este deporte universal que está basado en todas estas leyes espirituales fantásticas, maravillosas no, dame el vasito, no te lo lleves ahí está, el vasito si se cae, buhuey bueno entonces a no perderse porque al practicar este deporte, al jugarlo y esperemos pronto irlo a llevar a diferentes partes de la república y por qué no también a otros países, al jugarlo y al practicarlo uno se va transformando, uno va cambiando su interior porque así como es afuera es adentro, así como es adentro es afuera y como no hay golpes y todo es circular y uno tiene que estar siempre bien, parado, siempre en equilibrio y siempre teniendo bien en claro cómo lo va a recibir y cómo lo va a dar ahí también está la energía ya la atención consciente, la voluntad la determinación, pero con la delicadeza que ningún deporte tiene, ya lo verán cuando lo juguemos, va a ser maravilloso y también por último, para no quedarme con, con este pendiente el próximo jueves va a estar el taller de la alquimia del Tao, taller práctico de la alquimia del Tao. Para ustedes que están, ¿cómo? ¿En dos semanas? Sí, ¿el 31? Ah, perdón, perdón, entonces va a ser el 31, 31 de agosto, jueves 31 de agosto de 2017, aquí en Ciudad Victoria, se va a dar, entonces será en dos semanas, no en la próxima semana, me equivoqué, dos semanas, gracias Ricky, se va a dar el taller de la alquimia del Tao. ¿Por qué? Porque vamos a conocer las energías y los elementos que esta filosofía nos enseña y a través de ejercicios y a través de práctica y a través de otros conocimientos vamos a dar a conocer esta fantástica... Eh, manera, esta fantástica, este fantástico método para poder ir elevando la vibración de nuestras energías, ir combinando esos cinco elementos de los cuales hablan eh, en el taoísmo, en el tao, esos cinco elementos, tienen que ser trabajados, tienen que ser unificados y tienen que ser sublimados y elevados. Y hay prácticas y hay ejercicios y hay toda una enseñanza. Y eso va a ser tratado en el taller de la alquimia del TAO el 31 de agosto de 2017 aquí en Ciudad Victoria. Pero más adelante, así como hicimos con el taller de desapego, que ya está en internet y ustedes... Perdón, ya me equivoqué. Otro Furcio. El de desapego va a estar pronto, ¿eh? ¿No es así, Ricky? Va a estar en una o dos semanas, ya lo tenemos en internet. Más o menos. Bueno, pronto. <risa> El de vida pasada ya está en internet y ahí pueden acceder. Sí tiene un costo, pero es el costo mínimo que, que hemos nosotros podido ofrecer para que esté al alcance de todos. ¿Alrededor de qué? 20, 25 dólares está ese taller, ¿no? O 500 pesos mexicanos, 25 dólares. Eh, está este, este taller de regresiones a vidas pasadas que hemos dado hace como un mes atrás. Ya todos pueden acceder, ya se está vendiendo y ha sido fantástica esa experiencia, y también va a venir el de desapego pronto y más adelante va a venir el taller de la alquimia del Tao. ¿Sí? Bueno, estas son todas las actividades, como verán son muchas, por lo pronto el domingo el DUNI, lo importante es que nos sigan, que nos apoyen, que participen lo máximo posible si pueden venir aquí a Ciudad Victoria de forma personal para dar estas pláticas, genial. Si podemos ir a las ciudades que nos inviten, estamos siempre abiertos. Si la energía nos lleva, ya estaremos. Y si nos pueden seguir a través de internet y si pueden adquirir estos productos, estos talleres, a través de, de, de, de, de Paypal, a través de, de MoneyGram o, o, o Western Union, se les agradecerá siempre porque lo que queremos hacer es hacer lo que nos corresponde hacer, ni más ni menos. El éxito o el fracaso, eso no tiene importancia. Lo importante es actuar cuando corresponde actuar y este es el momento. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ustedes que nos siguen por internet.